Bien, vamos a abrir un momento de entrevista. Quiero saludar y agradecerle la presencia de haberse venido unos minutitos a compartir con nuestra audiencia a Eva Chuquimia, que es eh, en este momento la viceministra de Gestión Institucional y Consular dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro Estado, que también generalmente se lo conoce como la Cancillería. no eh, ¿Cómo estás, Eva? Qué gusto verte. Hola, una una alegría saludarte después sí, de mucho tiempo. de mucho tiempo, gringo. Un placer. Qué gusto. No, el placer es mío en todo caso. Buenísimo. Eh, cuéntale un poco a la gente. ¿Qué es esto de gestión institucional y gestión consular? A ver, por lo último, que es lo más grande, la gestión consular, eh, bueno, nosotros eh, como Bolivia tenemos 84 oficinas consulares en el exterior, entre consulados generales, eh, viceconsulados, consulados, secciones consulares, también consulados honorarios, naturalmente donde si bien no tenemos en algunos países mmm, mucha presencia de la comunidad, no deja de ser que necesitan nuestro servicio. Eh, el año pasado hemos aperturado el consulado de eh, el viceconsulado en Bérgamo, por ejemplo, en Italia, donde es nuestra primera comunidad allá. Estamos ahora mismo, ya tenemos la aprobación de España para Granada, en Andalucía, donde tenemos... Bueno, tú dices, la primera comunidad en Bérgamo es la más numerosa. La más numerosa en Italia. En Italia Ajá. Sí. Es, ¿Desplazó a otra comunidad antiguamente? De que uh, no, antiguamente no, no, no, no, no. Solamente fueron ahí, se instalaron y empezaron a llegar desde barrios de Cochabamba, de Santa Cruz, ahí... A Cerca, por ejemplo hacer eh, de todo un poco, ¿no? Ahora ya sus hijos ya van por la casi tercera generación, Ajá, sin es embargo, una migración entonces eh, sí, relativamente larga, de, relativamente de larga, data. larga eh, gracias a la iglesia en la época, ¿no? El, el, el 1990 más o menos ellos llegan eh, de una zona, de, de la zona sur de Cochabamba, de un barrio, y así empiezan a expandirse y empezar a llegar, ¿no? Y, ¿Y, hoy, empiezan ¿y a tejer Tejen tejidos. O, ¿Hoy cuántos volvían? Sí, allá? Aprox en, en Bérgamo. Uh, en Bérgamo, 23 mil. toda la Lombardía, no solamente Bérgamo. Sí, sí. Y, y, y en ese en esa ciudad pequeña de montañas, es conocida pues como la gente súper trabajadora, así tipo el alto aquí, y el boliviano se ha integrado ahí muy bien a través del trabajo, luego el idioma, ¿no? La cultura. Correcto. Bueno, sí. Era urgente, imprescindible tener un consulado entonces en. El viceconsulado, dice. Viceconsulado. Viceconsulado sí. en Bérgamo. Uh -huh. Porque uh -huh. el consulado está en Roma, entiendo. En, bueno, está en la sección consular en Roma. En, el consulado de la general en Milán. Ya. Por el tema comercial y todo lo que significa también la Lombardía para, para nosotros. Eh, y bueno, el eh, este, Bérgamo, porque bueno, han ido por, porque hay muchas empresas, son emprendedores, entonces los volvían a ir a trabajar ahí. Correcto. Hablabas de la creación también de un consulado en España. ¿En qué lugar de España Decís Granada. Granada. Uh -huh. Granada. ¿Qué pasa en Granada? ¿Por a qué un consulado En Granada, nos, en, toda, en toda Andalucía nosotros tenemos en Sevilla. En Sevilla hemos identificado que no hay tanta comunidad, evidentemente existe, pero no tanto como en Granada. En todo Granada, por ejemplo, hay una comunidad que se llama Carchuma, Uh, donde eh, de una comunidad de 4.000, 5.000 ciudadanos, eh, 2.500 son bolivianos, 100%. O sea, el poblado tiene 4.000 habitantes. Sí, 4.000, 5.000. Y, y de más de la mitad son, son, bolivianos. son bolivianos, sí. Mira, sí, ¿y sí. votan ellos allá o no? Sí, votan, claro. O sea, eligen sí, sí, al intendente, sí, al alcalde, sí, sí, no sé qué claro. se Sí, claro, define mucho la situación política. O sea, deben ser los mimados de, de, los, de los... Son súper mimados. Y ahora Ahí tienen, están con la tienen un, eh, tienen un, un vice... Un, un, viceconsulado, un viceconsulado, viceconsulado en Granada, que va a depender del consulado de... en Madrid. este caso No, de Madrid, en todo caso de Sevilla. De, de Sevilla, correcto. Sí. Pero bueno, ahí es todo, toda Andalucía, ¿no? Entonces ahí está nuestra, nuestra comunidad. Interesante. Sí, sí. Interesante. Sí. Estás hablando de 84 consulados eh, uh -huh. en todo el mundo. Eh, ¿Hay algún país donde haya una gran presencia de bolivianos y no haya un consulado? No, ¿verdad? Es posible. Ahora mismo hemos identificado en Irlanda. ¿Muchos bolivianos? En Irlanda muchos bolivianos, como 10.000 mil bolivianos. Eh, tenemos nuestra sección consular de Londres que va periódicamente a hacer consulados móviles lo que tú conoces cuando eras consul general en Buenos Aires, entonces ahí atendemos a, no, a toda nuestra, nuestra comunidad. Y ahora con el consulado en línea, ¿no? O sea, de 86 actuaciones consulares, 44 actuaciones consulares pueden ser en línea a través del dispositivo eh, móvil, o sea, les es más cómodo... Por menos ejemplo, tiempo. ¿cuáles? ¿Qué, ¿cuáles son las mm, más comunes, A ver, el más, más recurrente más sí. sería el antecedente penal, que es un documento imprescindible, para su regularización migratoria. ¿En cualquier país? En cualquier pide, país, ¿sí? en cualquier país. ¿no? Que tiene que ser actual, además. Eh, que ¿no? tiene que ser actualizado, en, en muchos casos ha traducido. Claro. ¿no? Bueno, si lo piden de aquí de Bolivia, bueno, apostilla, pero no es necesario. Claro. ¿Y ya que nosotros, otra, nosotros y, le damos. Y que en otro tiempo Eva ...obligaba a que tengas que venir a Bolivia a tramitarlo, sí. eso era lo perverso, sí. tenías que gastar pasajes, estadía, etcétera, etcétera. Uh -huh. dejar tu trabajo donde estabas viviendo para venir a hacer un certificado de antecedentes policiales. ¿no? Y cuando era, llegaba, llegaba sí. caducado. En muchos casos pasaba eso. Entonces ya no le servía, Correct. había gastado tiempo, meses de trabajo, había perdido, no, absolutamente, sí, en, sí. A, y no. después, bueno, hemos ido eh, desarrollando con un mes, luego 15 días y luego dos días, y finalmente ahora cinco minutos, y con el eh, dispositivo móvil. Sin tener que venir a volver. sin ni tener nada, que venir, sin tu, hacer absolutamente nada. Una uh -huh. maravilla. Sí. ¿Qué otro servicio más se brinda en línea? Uh, en línea los certificados del Ceres y absolutamente todos. ¿Nacimiento? Nacimiento, matrimonio y todo lo que corresponda. Esos documentos son imprescindibles para que ellos puedan regularse siempre o tener la doble nacionalidad o, se le, o, ten, o cuando tienen que casarse, por ejemplo. Eh, o para trámites administrativos, bueno, eh, ¿no? O sea, les piden para su residencia. ¿no? Correcto. Sí. Eh, eh, a ver, hagamos un, un, un ejercicio para tratar de determinar eh, las, las más grandes colectividades de bolivianos en el exterior. Número uno, ¿sigue siendo Buenos Aires? Sigue siendo Buenos Aires. Sigue, siendo Sigue siendo Argentina. Sigue siendo Argentina. Correcto. ¿Brasil? Brasil, segundo. Naturalmente. ¿Sao Paulo, sobre todo? Eh, sao Paulo, 100%. Ya. No podemos decir de Río, ¿no? Es todo sao Pablo y alrededor. ...España, sigue, ¿España sigue. dónde? En conforme? España, eh, Cataluña... ...hay una, mucha presencia de, de, de, de, en Cataluña... ...y que, toda Andalucía... Que ...y también sería, Madrid... ...que esto sería Barcelona, digamos... ...y que también sería... ...sí, sería Barcelona... Barcelona. Sí, ...sí, Barcelona y todo lo que es Andalucía... Uh -huh. eh, ...no también, tanto Madrid... ...no, sí Madrid... También. ...pero lo que pasa es que ahora ya nuestra comunidad... ...si bien como presencia tienen... ...pero también están más, más con el pasaporte... Eh, ...como fue la primera comunidad que llegó a, a Capital... Entonces, tienen la doble nacionalidad y han tenido oportunidad de irse a Londres, de irse a otros países o a Estados Unidos, eh, siempre con, el, con ya con la doble nacionalidad. Entonces, buscan también mejores oportunidades para ellos y su familia. Así sí, que, bueno. en ese sentido, eh, claro, Madrid siempre, ¿no? Naturalmente. De acuerdo. ¿Después? Después de España podríamos, eh, bueno, Chile... Ahora de 180 mil bolivianos en Chile. Pero este es último, ¿no? Este es último. ¿De sí. los últimos cuántos? Sí. ¿Diez años? Eh, no, menos. Menos de o diez sea, años. Menos de 10 años. El año pasado, cuando se aprobó la nueva ley de migración eh, de Chile, realmente fue caótico y ahí hemos identificado. Entonces, la gente que en un momento iba por temas comercio, informal, lo que fuese, o de eh, trabajos temporeros, de repente han empezado. Ahí hemos visto la estadística y realmente fue. Eh, hasta sorpresivo para nosotros como gobierno, sin embargo hemos hecho toda la asistencia, y el acompañamiento y un poco hemos trabajado en su regularización migratoria, al igual eh, que habíamos hecho con algunos países como Europa, en España. Eh, en lo concreto, en que gringo, el documento, por ejemplo, un boliviano que, pide, que vive en Arica, necesita siempre el nacimiento penal, el nacimiento, todos los documentos para su eh, regularización. Eh, y esto tiene que estar, eh, tradu no, bueno, en este caso no traducido, pero sí legalizado y todo lo que corresponda, y gracias a la gestión consular, 100%, es que ya el documento, nosotros como consulado, somos sus tramitadores, les llega en Santiago y ya les llega a ellos legalizados. ¡Qué fantástico! Entonces pero ya bien. no hace falta que viajen, que pierdan claro. el tiempo, ¿no? Aunque pero sea bien, Arica, yo me imagino a Santiago gente, es gente que ha migrado en los noventas o antes de los noventas, caramba, el suplicio que era poder obtener la documentación boliviana, sí. obtener la, la radicatoria en, en los otros países. Eh, ¿Chile sobre todo dónde? ¿No Santiago? Iquique. Iquique. Iquique. Ese es el lugar la, no preferido por, lo, por la colectiva boliviana. Eh, sí, sí, sí, por todo, ¿no? por lo comercio, por todo lo que significa. Y, y también nuestra población cruceña, muchísimo. Se fue, Iquique. Se fue sí, para sí, Iquique. Sí, sí, y también Santiago. Después de Iquique podríamos decir Santiago. Correcto. Después, sí. ¿qué sigue? ¿Estados eh, después, Unidos? ¿Dónde Estados, está Estados Unidos? No, pues naturalmente Estados Unidos y de Estados Unidos Italia. Eh, y luego Londres, Londres y luego Irlanda. Sí, Mira, así está. Ahí y, diríamos que se concentra... Y después Japón, y aunque no creamos, en Japón también Japón. tenemos... Sí, sí sí tenemos una presencia silenciosa de comunidad. ¿Cuánta gente habrá en Japón? ¿Tienen Acá, un cálculo? Entre 5000. mil. Cinco mil? Entre 5.000. O sea, porque sí. yo recuerdo y Japón. Y China también, ¿no? Después de Japón, un poco China, están casi paralelos. Correcto. Bueno, siempre dicen que donde hay un lugar hay un cochabambino, por lo menos no es todo un boliviano, suele decirse, ¿no? Comúnmente. Así que va a ser difícil que de los más de 200 países que hay en el mundo no haya un boliviano. No, sí. pero yo eh, lo que lo que pretendía graficar, eh, Eva, era que eh, allí donde está, la diríamos, la mayor concentración, porque si tú tomas todos estos países que es mencionado, seguramente suman... 95% de uh -huh. nuestros migrantes, ¿no? Es. entre esos países que mencionaste, sí. cerrando con Irlanda, etcétera. Sí, sí. Entonces, eh, diríamos que están cubiertos ¿no? en gran medida eh, uh -huh. con la presencia personal, porque la verdad es que, si bien te facilita mucho el tema del teléfono, mira, yo te voy a decir algo, que he sido migrante también, por supuesto, me ha tocado estar del otro lado del mostrador, no hay cosa más hermosa que ir a un lugar donde ves una bandera, sí. ves los símbolos de tu país, el idioma, tu te cultura encuentras a alguien que habla como sí. tú que tienes coincidencias sí. con esa persona, sí. hasta te puedes dar un abrazo de, de la emoción es. que te provoca esa circunstancia es. entonces, eh, pero digo eh, es bueno, ¿no es cierto? que la gran mayoría de los bolivianos que están desparramados en el mundo, uh -huh. están cubiertos tienen sí. la atención y tienen la, la contención de, de su estado, ¿no es cierto? no es que se uh -huh. fueron y chau. no, me sin de duda ese es facilidad. un elemento importante sí. que antes era muy frecuente, mira me tocado, ya te digo, como migrante, ir a tratar de obtener algún tipo de asistencia, uh -huh. de acompañamiento, o aunque sea de consuelo, que me presten un hombro para llorar uh -huh. sobre mi drama sí, como migrante verdad, en algún verdad, país, sí. y no te lo daban. ¿no? Era, sí, era muy sí. difícil, realmente, era, era una barrera infranqueable, eh, por ejemplo tratar de hablar con el cónsul o la consulesa, o quien uh -huh. fuere. Uh -huh. eh, bueno, eran otros tiempos, sin duda, muy amargos, y la gente que ha migrado, o la gente que incluso ya no vive en el país, seguramente va, va a poder dar fe de lo que estoy manifestando. Uh -huh. eh, volviendo al tema, eh, sin duda, digamos, las capacidades del Estado eh, cubren toda la parte de, las, de los documentos, ¿no es cierto? La posibilidad de, de que la gente se radique en los países, uh -huh. que ese es uno de los grandes problemas, tener la documentación para poder eh, solicitar tu, tu, tu radicatoria, ¿no es cierto? Regularizar tu situación sí. Sí. Eh, migratoria en ese país. Esa es una parte importante, pero sabemos la colectiva boliviana también es muy demandante en otros ámbitos, el tema de salud educación, el tema de seguridad seguramente es uno de los más, más preocupantes e inquietantes, ¿no? episodios Eso. terribles que escuchamos mm. a través de los medios mm -hmm. y que bueno pues muestran en muchos casos a una comunidad boliviana indefensa ¿no? o en una circunstancia difícil eh, sí. porque lamentablemente en muchos países del mundo sigue habiendo eh, actitudes o, o rasgos racistas ¿no es cierto? Xenófobos, xenófobos en este caso particular de odiar al, al, al mm -hmm. que llega a, al país, eh, al otro mm -hmm país, ¿no es cierto? Uh -huh. ¿Cómo está ese tema? ¿Cómo lo están llevando? ¿Cómo se está trabajando? Ahí eh, tenemos un programa de asistencia y protección consular. Y ahí nuestra política ex exterior en el ámbito consular es muy clara. Eh, basta que un ciudadano demuestre que está en estado de vulnerabilidad, hacemos la asistencia y protección consular. En diferentes tipos de casos, ¿no? Por ejemplo, eh, las, eh, las repatriaciones, por un lado. Eh, por otro, eh, que por motivos de salud hacemos que eh, sea, se atienda a, la, a nuestra comunidad, sea que tenga eh, documentos o no, solamente viendo el bien mayor que es su derecho, ¿no? en este caso como migrante. Y este año, en lo que va del año, hemos hecho más de 1.500 asistencias eh, de protección consular, que no son documentos, que no tienen nada que ver con antecedentes con, penales y todos esos temas de pasaportes, ni nada absolutamente, y el eh, y las repatriaciones más de 268 en todo bueno 268 en todo caso de repatriaciones por diferentes casos también ¿no? salud eh, fallecimiento eh, por muerte natural por accidente por eh, tratitráfico, feminicidio o sea no ha dejado de ser entonces ahí nuestro consulado, nuestra oficina diplomática está para atender a nuestra comunidad. Y tenemos un programa especial, un protocolo interno, que lo saben manejar con un informe socioeconómico que realmente demuestra que no está en condiciones y nosotros estamos ahí para acompañar los casos. Diferentes tipos. Correcto. Eso es otro tipo de trabajo silencioso, que no lo podemos decir así a los cuatro vientos y todos los días. Naturalmente nosotros cuidamos mucho la producción de datos también de nuestra comunidad. y Confiamos absolutamente todos los sistemas que tenemos, ¿no? De interoperabilidad. Y ahí eh, sí hacemos todos los días y gringo usted sabe todos los días hay ese tipo de casos en efecto en uh -huh. efecto sobre todo allí donde hay mayores sí. concentraciones de, de compatriotas nuestros uh -huh. eh, pero claro decir de pronto asistencia consular cómo se llama el programa programa asistencia de asistencia y protección consular pro, pro, protección y asistencia consular decirlo no sé si todo de pronto puede sí. eh, quedar así como que es una uh -huh. instancia más o parte de la burocracia quizás si le ponemos algunos datos sin nombres sin puntualizar eh, identidades ni nada uh -huh. de aquello pero los casos más fuertes digamos o más impactantes que han tenido que atender este año por ejemplo cuáles serían digamos sin entrar en detalles de sin sí, entrar en animal. detalles pero sí. sí podemos entrar en algunos lugares eh, sí. bueno aquí al final son públicos sí. de Catriel recientemente eh, Patricia que fue conocido el caso eh, es un nombre nominal digamos sí. pero eh, ¿Qué pasó? ella ella eh, sufrió un feminicida dónde fue esto en Catriel en Neuquén en, en Argentina? Argentina sí eh, así que bueno estaba el, el problema bueno ya había el incidente había pasado, había dejado una hija en orfandad, que recientemente ha cumplido hace días ocho años. Entonces, eh, por la, un lado... ¿La asesinó de la, su pareja? Sí, oh, su okay. pareja. ¿Boliviano? Su, boliviano también. Entonces, eh, hemos hecho la repatriación de ella, pero bueno, no es suficiente porque de por medio estaba en la proceso niña. judicial la niña. Entonces, eh, ya, ya todo el trámite se podía hacer de la repatriación y todo, pero nos importaba también la niña. Así que ya felizmente, eh, con todos los informes, ahí entre el consulado todos los días, acompañar con el abogado de oficio, con las autoridades, eh, respetando siempre naturalmente el ordenamiento jurídico del, de los países receptores, en este caso como Argentina. Y bueno, la niña ya está en custodia de la, de la abuela materna, así que bueno, todo bien. Y otro caso que creo que nos impactó muchísimo ...de un niño que fue eh, por esos juegos, ¿no? Que hay en... Lo, ...ahora que ya ...ya yo a mi edad ya no entiendo eso... ...pero esos juegos de, de, de los móviles... Eh, ...fue a... Um, ...no sabes cómo ha cruzado las fronteras... ...y llegó a, a... ...Ecuador... ...y le hemos le hemos repatriado del Ecuador. ¿Una y, niña sí, o un niño? un niño, un niño, niño de 11 años. Del ¿11 alto. años? Sí. ¿Salió del país? Sí, salió del país, llegó a, a, a, al Ecuador... Eh, por estos juegos, ¿no? por estos desafíos de juegos que tienen, que cuando ganan, que pierden, eh, y bueno, así. Impresionante. Es, sí, sí. Una joven que fue asesinada en Estados Unidos fue otro tema que conmovió mucho, ¿no? que sí, me imagino siguen trabajándolo porque es reciente, uh -huh. ¿verdad? Sí, Paolo, su hermano, ya viajó allá, está atendiendo, estamos viendo con nuestro consulado general en Washington. ¿Qué pasó en este caso? Eh, en este caso, eh, la señora, eh, bueno, el marido de la amiga, eh, va a buscarlo entre las 3 de la tarde del, del pasado 10 de agosto Ya. Eh, tú sabes un horario 100% laboral para todos absolutamente y se identifica por las cámaras que había peleas, habían ruidos extraños eh, uno de los vecinos llama a la policía y para entonces él, él había por un lado acuchillado por otro lado eh, ha entrado a la casa digamos como eh, con un conflicto Creemos, no, no sabemos, absolutamente no queremos deducir, lo dejamos a las autoridades judiciales naturalmente, eh, sin embargo, ha sido también ella, digamos, eh, está calcinada ahora, ¿no? Ella. Uh -huh. Qué pena. Entre sí, bolivianos en también Entre esta bolivianos, historia, ¿no? Sí. En, Virginia. en Virginia. En Virginia, en donde Unidos. para nosotros también es nuestra primera comunidad en Estados Unidos, ¿no? Seguro, sí. seguro. Una gran pero población. estamos Pero es, ahí se está haciendo absolutamente la asistencia y protección consular, por un lado, y por otro, la repatriación eh, que vamos a hacerlo, en este caso, después de su cremación. Correcto. Se ha conocido sí. en las últimas horas otro episodio en Brasil, ¿no? En Sao Paulo que es otro brote Ay, de racismo, sí, de xenofobia, sí. que asesinaron a un compatriota nuestro, ¿verdad? Consideramos eh, xenofobia. xenofobia. Hemos hecho todas las representaciones, eh, incluidas diplomáticas, para eh, contar con toda la información. Eh, sabemos que es de parte, en este caso, de un brasilero, no de un boliviano o nada de esos, en eh, una fiesta que ocurrió recientemente. Uh -huh. Ajá, eh, es, es un boliviano que fue asesinado a martillazos, entiendo, sí, ¿no? Sí. Lo están repatriando, ¿cuál, cuál es? ¿Ha tenido contacto con eh, sí, la familia? Sí, estamos ¿verdad? con la familia, estamos... Porque hay eh, otros dos más, ¿no? Involucrados, sí. fueron tres los sí. agredidos, entiendo. Fueron tres los agredidos por un grupo de brasileros, así que nuestro consulado general lo mismo. Estamos, ese es el reciente de hace dos días, así Tal que estamos, sí, estamos Están haciendo estamos las primeras, haciendo todas las primeras las gestiones, gestiones uh -huh. las primeras diligencias. Así es. Bien, esa es la parte triste, ingrata, obviamente, de la de la, sí. de la misión consular. Sí, sí, donde no hay eh, horario, no hay día, o sea, ¿no? o sea, ahí uno tiene que a 360 grados estar al 100% con nuestra comunidad. Definitivamente. Sí. Eh, no sé si quieres destacar alguna otra tarea, algún otro tema que estén eh, justamente encarando en estos días, algún proyecto, alguna novedad para la colectividad boliviana <ríe> afuera. Sí. Dentro de la... por lo, todos los sucesos que, es, que ha pasado este año, nosotros hemos repatriado como 10 casos solo por tratitráfico tráfico, ¿no? Como este niño de, de que fue al Ecuador y demás. Eh, 10 casos eh, no, sí nos ha llamado la atención, entonces vemos que más allá de decir que hemos hecho la gestión consular y todo, no es suficiente. Consideramos que eh, pasa por un tema eh, cultural de involucrarse en más instituciones. Eh, sí, tenemos nosotros aquí en Bolivia la Secretaría Técnica del de, eh, Consejo de Trata, donde... Cancillería es miembro, está esto a la cabeza del Ministerio de Justicia, eh, lo que quiero destacar gringo es que estamos trabajando también en el marco de nuestra política exterior en acuerdos bilaterales para este tema, ¿no? para prevenir este tipo de casos, si bien en su momento cuando identificamos y es muy difícil identificar cuando tenemos casos de trata y tráfico, eh, trabajar en esto y trabajar de manera concreta y llegar siempre a la gente en, en todo, entonces o, entre organismos internacionales, entre la defensoría, entre sociedad civil, escuelas, eh, eh, las buenas relaciones bilaterales que tenemos y estamos trabajando a nivel bilateral con los países sobre este tema, estamos priorizando dentro de nuestra política exterior. Buenísimo. Eh, bien, estaremos atentos acompañándoles. Eh, esperemos no tener que escuchar de episodios tristes, dramáticos mm, para, para sí. poder convocarlos, para charlar, sino quizás hablar de otros temas, ¿no? Me imagino que calculo yo, algunos otros servicios se irán incorporando para beneficio de nuestros migrantes en el exterior, ¿no es cierto? Sí. El tema del voto es una cuestión que, que ha sido sin duda una conquista y producto de las presiones que han hecho los propios compatriotas residentes en el exterior, pero aquí había un capítulo, ¿no es cierto?, que finalmente no sé si finalmente o, se arregló o no, qué pasó, en qué quedó, eh, la posibilidad de que el, el registro de los eh, votantes, de los bolivianos que viven fuera, pueda permanecer abierto permanentemente, ¿no? Era una demanda que ellos hacían, no sé si Exacto. a través de ustedes se ha logrado avanzar Sí, ha, sí, hemos tenido ya. y hemos hecho la prueba gracias a esa demanda en la época que hubo y después también se ha dado cuenta el Tribunal Supremo Electoral que no justificaba tanto la presencia frente al, eh, a lo que ellos habían demandado en un momento, los dos primeros años ha funcionado bien y después eh, en una comunidad, por ejemplo Córdoba o Buenos Aires uh -huh. eh, se podía inscribir eh, hacer las actuaciones consulares, son como 200, 300 todos los días, Así es. sin embargo eh, en este tema del, del registro permanente, sí. solo se hacían 3, 4, 5. Entonces, lo que ha hecho el órgano es eh, ver que hasta qué punto, a qué lugares lo pueden dejar, lugares estratégicos donde, donde tenemos mayor comunidad. Así que eso ha quedado un poco eh, ahí, pero recientemente, hace como ocho meses. Claro. Sí. Yo, yo recuerdo personalmente la experiencia del Perú, por ejemplo, ¿no? sí. que, que es interesante. El Perú, eh, unos días después de la elección... Ajá. abre el padrón, sí. abre la posibilidad de que la gente se sí. inscriba sí. y más o menos unos tres meses antes de la elección cierran, lo depuran sí. ¿no es cierto? y habilitan ya para ver quiénes votan Ajá. por eso es que los peruanos cuando votan en Argentina, por ejemplo, que son tantos peruanos eran pues, no había dónde puedan votar, eran, necesitaban infraestructura, claro. era todo un tema de los, de los hermanos peruanos eh, nosotros habíamos propuesto eso justamente ¿no? que se puede operar con esa misma lógica y, pero aquí lamentablemente se hace al revés o sea, un mes antes de la elección habilitan uh -huh. un mes para que la gente y muchas veces la gente vive tan lejos que no cuando puede. se entera que hay la posibilidad de sí. empadronarse Va al consulado y dice, no, ya fue hasta hace un mes o sí, hasta, hasta la semana sí. pasada, ya pasó. Sí. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, había ahí un cierto grado de, de perversidad, por no decir sí. otra cosa, ¿no es uh -huh. cierto?, para como queriendo tratar o evitar o impedir que la gente participe uh -huh. en, una, en una cuestión. ¿no? Yo sé que sí. hay obviamente posiciones muy radicales al respecto, y es para debatirlo. Hay gente que dice, uh -huh. si se fueron ya no tienen derechos, pues no, si se fueron a otro país, ya son ciudadanos de otro país. No es así, no, ¿no? Es la constitución es así. no dice, no dice eso la constitución. Así que, bueno, mientras uh -huh. no se diga lo contrario esa gente tiene derecho y es más bien el momento y tú lo sabes perfectamente Eva, el único momento en el que pueden realmente Ejece acercarse su derecho político. exactamente ejercer su derecho político por un lado pero además el derecho a interpelar a que Así los es. políticos vayan y los busquen y le digan es. vas a votar por mí porque te voy a dar esto porque te voy a dar lo otro uh -huh. si no fuera por ese voto prácticamente uh -huh. no existirían ¿no? entonces es. Ese, ese es un tema ojalá y se pueda soporte no importante de en, en las remesas, remesas o sea, por dios no tengo pero sin duda sin duda no, no, no familias, se los puede desconocer no no absolutamente, sí, absolutamente, estamos de acuerdo estamos en eso totalmente de acuerdo, militamos en la misma, en la misma causa, mm. Eva quiero agradecerte muchísimo, felicitarles por el trabajo, el trabajo de cónsul es bastante ingrato, de los más ingratos probablemente tú que has sido también autoridad consular lo sabes de, si de pronto un día fallaste en una pequeña cosita, hacen toda una tormenta en un vaso de agua, pero puedes estar trabajando los 300 otros 64 días del año de manera impecable, pero nadie va a decir nada, ¿no? Uh -huh. es, un, es un ámbito en ese sentido bastante, bastante ingrato, ¿no? Bastante ingrato, pero, pero a la par, sí. ¿no es cierto?, hay gente que también reconoce, ¿no? Ciertas ah, sí, actuaciones que han valido que la gente después eh, siempre tenga presente sí. que... Caramba, fue sí, bueno, ¿no? Sí. Me ayudaron, ¿no? El Cuesta a veces que reconocer. Sí, es muy difícil en el exterior, absolutamente difícil, ¿no? Pero, como tú decías, eh, creemos que el mejor auditor de todo el trabajo que uno hace de manera comprometida socialmente y todo, o sea, sí, eh, lo, la gente lo, lo sabe apreciar. Y aunque no lo sepa, en nuestra tranquilidad, desde que vamos a dormir eh, realmente felices, porque hemos ayudado todos los días a nuestra comunidad. ¿no? Pasa, pasa Eva sí. que en este caso particular del, de la tarea consular son muchas más las necesidades que las capacidades de atender. Así, ¿no? así Tenemos es. una población tan grande, no es cierto uh -huh. lo hemos vivido en Buenos Aires, que tenemos tan poquito personal para atender a tanta gente uh -huh. que hay momentos en los cuales colapsas, pues no, es, sí, es así. No, es, sí. no, es, no sí. es un pretexto, no es tratar sí. de salvar a nadie. Entonces no. ahí es donde viene justamente el, el sacrificio, el esfuerzo y el compromiso del funcionario para, para entregar lo mejor. Eh, y ahí no hay descanso, ¿no? Puedes trabajar no, 25 no, no. horas no, no, al día, 8 no, no. no, días al no, no, no la semana. No, y ¿no? domingos, feriados, no, hay, no, no, no hay, hay problema. No hay descanso. No, no, es, no es tampoco es así. Y ahí pues hemos avanzado con este consulado en línea, gracias a eso, a que en la ONCE realmente se eliminen las colas. Nuestro objetivo es eliminar las colas en San Pablo, en lugares como en Santiago, en Iquique y ha ayudado, está ayudando Qué Falta bueno. más, pero eh, creo que sí se, se, se logra el pasado 10 de mayo, el presidente lo ha lanzado, eh, consulado de Bolivia en línea, así que, bueno, ahí pueden hacer 44 tipos de trámites consulares. ¿Cómo, cómo se entra allí? Eh, ahí entras a la página de Cancillería ¿Ya? y ahí identificas, digamos, tú eres del consulado, tú vives en Equique, identifica ¿Ya? el consulado de Bolivia en Equique, ¿Ya? entras y dices, bueno, quiero un antecedente penal, y haces todos los clics, te pides todos los datos, eh, haces un depósito, ¿Ya? El, ya lo tendrías que tener a la mano el depósito, y después de unos minutos, minutos te llega el mensaje, siempre a tu correo y te dice si sí, evidentemente usted te ha hecho y puede pasar a recoger o donde solo mandamos. Bueno. Ahora, claro, en lugares como Argentina no podemos hacer el envío, pero en otros países donde funciona muy bien el courier, sí podemos hacerlo. Entonces, eso sí les facilita. Y San Pablo lo está utilizando muy bien en todo caso. Qué bueno, excelente. Uh -huh. eh, sí. La dirección del sitio es eh, Cancillería ¿sí? www.cancilleria.gov.bo. Gov .bo. Go, con, B de de gobierno, gobierno. Sí. con B de gobierno. Con B de gobierno, exactamente. Sí. Ahí está. Ahí está Buenísimo. todo. Muy bien, Eva. Bueno, pues, un gustazo. Realmente no, pues, gracias visto. a ti, por el trabajo, un cariño Tanto grande a todos tiempo. hermanos, hermanas que están ahora mismo uh -huh. trabajando en, en los diferentes consulados del mundo, pues nuestro abrazo, nuestro cariño para todos ellos, es una tarea realmente denodada, y uh -huh. quienes lo hacen bien, eh, tienen la recompensa, ¿No? De, de la alegría de la gente, ¿No? Que te, que sabe reconocer. Sí, ¿no? sí, sí, la mejor reconocer. satisfacción que uno tiene. Sí, es así. Hemos ya, pues. dialogado hasta este momento con Eva chuquimia quien es viceministra de gestión institucional y consular, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia. 749, seguramente muchas, muchas, muchos recuerdos, muchas nostalgias, muchas saudades, como dicen en Brasil, le habrá provocado a mucha gente que en algún momento migró, que en algún momento fue al consulado, hizo alguna gestión, eh, alguna vez no le fue tan bien, alguna vez lo, lo trataron no muy bien, etcétera. En fin, es, es bueno siempre recordarlo y tenerlo presente. Eh, es bueno que haya tecnología y es bueno que hoy la gente, por ejemplo, entre otras cosas, ya no tenga que hacer esas largas, interminables filas, ¿no es cierto?, al sol, al calor, con la agua, eh, mm. con la humedad o con el frío, con la heladera que se vive en muchos países, es bueno, eso es una buena noticia hay que aprovechar. Bien, vamos a hacer una pausa, nos eh, estamos yendo al corte